Gracias, señor presidente. Bueno, decía el plan, el plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia del 30 de septiembre de 1990. Decía así: decía, No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño y la niña, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Al mismo tiempo que en nuestro país estamos viviendo uno de los mayores inviernos demográficos debido, en gran parte, a las, a las políticas nefastas llevadas a cabo, tenemos un montón de niños y de niñas acogidas por familias cuya tutela mantienen las diferentes administraciones, niños y niñas de padres extranjeros nacidos en nuestro país que, sin embargo, viven como apátridas. Sin nacionalidad. La Convención sobre Derechos del Niño y la Niña del 20 de noviembre del 89, ratificada por este país, establece en su artículo 7 que el niño, desde que nace, tiene derecho a un nombre y a adquirir una nacionalidad. Y asimismo son los Estados parte los que velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales. Pues bien, en nuestro país tenemos la vergonzosa situación de cientos de menores que, a pesar de haber nacido en España y de vivir en familias de acogida españolas con carácter permanente, no tienen nacionalidad ni española ni de ningún otro país. Viven en tierra de nadie. Tenemos aún la situación, si puede ser todavía más vergonzosa, de que nuestro Gobierno es incapaz de saber el número exacto de casos que tenemos en esta situación. En este grupo parlamentario hemos planteado varias preguntas al respecto, de las cuales seguimos a la espera. Las familias de acogida llevan muchos años de lucha y muchos años de espera para conseguir la nacionalidad de los menores. El hecho de no tener la nacionalidad desencadena numerosos problemas en su vida diaria, como ya se ha comentado aquí, desde la tarjeta sanitaria, de tener que estar renovando continuamente excepciones, desde la hora de viajar y peligro de ser expulsados, a la hora de hacer deporte poder ser federados. Junto a estos problemas para, para los menores, para la infancia, están los problemas que padecen la familia, que en vez de potenciar la acogida familiar, como deberíamos de estar haciendo en estos momentos, lo que hacemos es poner problemas, trabas y dejar a las familias la responsabilidad y la lucha diaria para conseguir lo que son sus propios derechos. Realmente es una situación pues, que, como digo, sirve de poco para animar a, a estas familias y a otras que desean acoger a menores de lanzarse a esta vivienda. Por último, porque sirve no vale utilizar de escudo protector al Gobierno y a la Administración para vetarse en una burocracia para no poner punto final a situaciones que están siendo insostenibles. Por tanto, la tardanza y la burocracia y la desidia de la Administración están generando esta situación que debe acabar con carácter inmediato. El Gobierno debe paliar esta situación y activar todos los mecanismos que tiene a su alcance para salvar dicha sin razón. No puede culparse de todo a la burocracia y permitir que esto se convierta en un defecto sistémico frente al derecho superior, vuelvo a decir, de la niña y del niño. Es solo, señorías, cuestión de voluntad política. Voluntad política, bien reforzando las plantillas o aumentando las competencias de los registradores o definiendo y coordinando bien el protocolo con las comunidades autónomas y asegurando unos plazos que permitan a los niños y a las niñas obtener sus derechos. Hoy reforzamos la moción con la exigencia de un plazo improrrogable de seis meses para conceder la nacionalidad a los menores en la situación de acogimiento permanente y que a los niños y las niñas puedan ejercer de sus derechos en nuestro país, pero que no sirvan, señorías del Partido Popular, estas mociones para limpiar el trabajo no hecho por el Gobierno. Agradecemos así las enmiendas admitidas y les advertimos desde ya que estaremos vigilantes en que estos procesos y este plazo se cumpla. Muchísimas gracias. gracias